ahí va espero que ya que funcione bueno, ¿le seguimos entonces ustedes van a extraer para cada punto del continente, ahora cada punto del continente para sus computadoras o para un ejercicio incluso de otra naturaleza mucho más, llamémoslo así, avanzado, profesional, definitivo, no hace falta tan que saquen para cada pixel con que el área que quieren cubrir, va a ser suficiente para que ustedes puedan tener la representación de los ambientes. ¿sí? Obviamente perderán algunos detalles, sí, pero aquí ya se perciben bien estas colitas que ya vimos en, en la clase de Rosario, o esto pues, que es para todo el mundo, si lo hacen otra vez ustedes, les tiene que dar algo parecido. Si cambian de área, como lo van a hacer al rato, la configuración va a cambiar, ¿verdad? Porque esta es la configuración que nos da haber hecho un muestreo con estos puntos al azar en amarillo aquí arriba y graficarlo después para temperatura y precipitación. Ese es el espacio disponible, ¿verdad? Menos 20, son temperaturas de ruso, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, aquí ustedes pueden ver, acuérdense que esta variable está multiplicada por 10, entonces no hay realmente un valor de menos 200 grados centígrados. Esta, esa variable en WordPress, cuando ustedes ven los metadatos, son cosas que me imagino que ya les suena, eh, van a tener que entender que esto está multiplicado por 10 y aquí sí son milímetros de precipitación. Entonces, perciben que hay, por ejemplo, estas dos regiones que son... De altísima precipitación comparado con el resto del mundo, o sea, la mayor área del, del continente está abajo de 2000 milímetros de precipitación y solamente hay zonas muy raras en, en cuanto a alta precipitación. Bueno, esta es la especie Tito alba, que es este búho, y esta es su área de distribución, ¿verdad? En verde. Entonces, ¿cómo esperan que sea el, la amplitud de nicho de una especie así? Muy amplia, ¿no? O sea, muy, muy amplia. Y las tolerancias fisiológicas de esta especie deberían ser muy amplias igual, ¿no? Ahora, yo no sé tanto realmente cómo es que un ave así fisiológicamente opere, pero tiene pues, las particularidades que tenga un ave, ¿no? Con ese plumaje y esas capacidades para tolerar ciertos ambientes. Pero vaya, tiene que ser un ave que tolere altas... Este, extremos de temperatura y precipitación por abarcar tantos ambientes. Ahora, esta es la distribución de esa especie en cuanto a lo que conocemos, todos los puntos de presencia que se han colectado, ¿verdad? Y corresponde bastante bien con la distribución que se sabe de acuerdo a los trabajos ornitológicos de la especie. Entonces ahí están, a lo mejor hay casos raros como estos de acá, a veces pasa o podríamos... Detectar ese tipo de casos y ver si son errores de identificación, por ejemplo, ya que lo grafiquemos. Que también para eso nos sirve hacer este tipo de ejercicio. No solamente ver la rareza en cuanto a una distribución geográfica, pero también ambiental. ¿Verdad? Ahora, haciendo un zoom a la parte de América, en Norteamérica, y vemos cómo hay sesgos de muestreos. ¿Cierto? Entonces, algo que hemos discutido en este curso pues, es esto. Aquí hay una gran densidad de puntos. Si yo le meto esto a Maxent, me va a decir que estas son las condiciones más favorables para la especie. Uh -huh. Y eso no necesariamente es cierto. ¿no? Eso, por eso hacemos después un trabajo de rarificación o filtrado de puntos geográfico ambiental. Es decir, estamos tratando de balancear que las combinaciones ambientales que ocupa la especie estén más o menos homogéneamente representadas sí, que esos extremos que ocupa el ave estén igualmente balanceados que con respecto a, los, a las medias o a las zonas más muestreadas ¿sí? porque este bien podría ser un efecto de que el ave ocupe en verdad esos sitios más pero para eso tendríamos que hacer investigación ¿cierto? en este caso son solo puntos de presencia no tenemos idea de si la abundancia es mayor ahí u otras cosas entonces haciendo un filtrado de puntos 4 grados, pues o sea, ahora lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, tengo una enorme cantidad de puntos de la especie. Y para simplificar la tarea, filtré de manera muy, muy gruesa con una retícula de 4 grados. Más o menos, no, no. un grado abarca 100 kilómetros, ¿no? Más o menos, 100, 111. Ahora, 4 pues son 400 kilómetros, ¿verdad? Entonces tenemos una rejilla de 400 por 400 kilómetros en todo el mundo. Y eso es lo que están viendo aquí. Entonces se dan cuenta que ahora ya no son tantos puntos amarillos, son unos cuantos, ¿verdad? Ahora, si yo extraigo los ambientes para estos puntos en amarillo, obtengo esto. Entonces, tengo los ambientes del mundo entero en gris, como lo habíamos hecho en el paso 1, y estoy encimando los ambientes que ocupa la especie Tito Alba, una vez que filtré eh, geográficamente, ¿sí? Entonces, ahí está, la especie no abarca temperaturas extremadamente bajas, de acuerdo a esta nube de puntos, ¿verdad? Se acaba aquí como que sería en menos 5 grados centígrados, y sí llega a abarcar todo el extremo de, de, de, de temperatura, a, arriba de 30 o cerca de 30 grados centígrados, y se va hasta zonas de altísima humedad en altas temperaturas, pero no sabemos bien, quizás no, quizás sí, por estas nueve puntos, ¿no? Podremos averiguarlo con mucha más detalle si esta combinación sí le gusta o no. Algo de temperatura más baja y precipitaciones altas. Es decir, lo que quiero que vean es explorar el nicho de la especie en dos dimensiones, ¿verdad? Y cuáles son los ambientes que ocupa, ¿cierto? Sí, hay alguna regla, metodología o algo así para poder sí, sí, sí. mira, otra vez hay varios ya paquetes de, de R Ajá. pero lo más mira, el principio de todo esto pues entiendes que es, tú estás con un punto aquí, lo ideal sería encontrar un umbral una distancia Ajá. que utilices para eliminar los puntos alrededor porque esos puntos alrededor tuyo se parecen mucho a ti eso se llama autocorrelación espacial, ¿verdad? Entonces, puedes aproximarte por varias vías. Desde hacer un muestreo aleatorio, que puede funcionar muy bien, o puedes hacer algo más elaborado como analizar la autocorrelación espacial de algunas variables y ver hasta qué distancia se elimina esa son independientes esos dos puntos geográficamente, pero ambientalmente también. Puede ser un semivariograma. Bueno, entonces, uh -huh. sí, ¿no? Entonces, desde lo más sencillo sería hacer un muestro aleatorio hasta algo más elaborado, como entender la relación espacial y eliminar con un radio. Ahora, lo que haces en la práctica es, si no haces un muestro aleatorio, pues tienes un programita, que por ahí hay varios, donde seleccionas un punto al azar y, el, y, y solamente usas ese punto en un radio determinado, digamos 20 kilómetros ¿no? entonces todos los puntos que estén a 20 kilómetros de donde estoy yo se van fuera y solo me quedo con este y escojo otro punto que esté a una distancia igual o mayor a 20 kilómetros por ejemplo pero y así. la distancia que yo determino es dependiendo al organismo y a la dispersión exacto pero, pero, bueno. Bueno. Pues yo, no, no hay una receta no, no hay una mejor receta salud que quizás lo, lo ideal es entender eso de tu especie, si es una hormiga va a ser muy diferente de si es un ave como esta eh, a lo mejor bueno no sé, la hormiga está en una amplia área geográfica y no puedes darte el lujo de no sé, representar de distinta manera, ¿Cómo hacerle creo que es especie dependiente. A veces simplificamos demasiado y pues, hacemos 20 kilómetros para todas. ¿no? Tienes que explorar tu especie, tienes que saber pues, qué sería ideal. Lo crucial aquí es que si vas a usar un algoritmo como Maxent o cualquier otro, no sobrerepresente ciertas combinaciones ambientales cuando sabes que ahí hay sesgos de muestreo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál o cómo para tu especie? No sé, pero el principio es no sobre representar ciertas combinaciones si lo que quieres es balancear dónde es que se distribuyen las piezas. ¿Sí? Vamos a ver algún, No, yo me mostro que lo vamos a hacer, pero algún programa que nos mencione para hacer la selección de puntos. Porque antes lo hacíamos medio manual, con pues sí. la grid y todos los duplicados dentro de este cuadrito divino, ¿no? Sí. Por lo menos los nombres para explorarlos. No de vamos a atrasar a Ruta ya, ya estamos todos dos horas atrás. Entonces, sé que hay un millón de preguntas respecto a, las, a la metodología, ok, pero okay. si sí, lo okay, que pues, llamamos curso avanzado, que nos echemos adelante, sí. Sí. Perdón, perdón. está bien. ¿San? O sea, son preguntas muy buenas, anótenlas, las platicamos. Pues en otro momento. Ya se enojó el profe. No, pues, pero, <risas> sí. no, sí, Pues bueno, es la una y si sí es cierto que si sí, no, pa. pero yo creo que sí, guarden esas preguntas. Aquí está esta gráfica, ¿no? Y ahora tenemos a Tito Petersonia, que solamente vive en Hawái. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el nicho y qué percibo del nicho de la especie Tito Petersonia con respecto a su especie hermana? Ejemplos como este, ¿no? donde eh, una especie de amplia distribución y después tiene su, su especie hermana en un área mucho más restringida, ocurren en la naturaleza, sí existen. ¿no? Entonces, de esta evolucionó esta que vive en Hawái, o esta, esta es la hermana de esta, esta se distribuye ampliamente, esta también, y las de la derecha, son distribuciones muy restringidas. Entonces, podemos pensar que sus nichos, sus tolerancias fisiológicas son igualmente amplias o, o pequeñas, ¿no? Esa sería la hipótesis. Sería una hipótesis, ¿no? Y es lo que queremos probar. Datos duros de la fisiología, solamente con, con datos experimentales, fisiológicos, ¿verdad? Pero si lo dejamos a este nivel, y ahí yo creo que vale la pena dialogar con Town más sobre las inferencias que se hacen realmente para trabajar con filogenias y hablar de verdad de nichos, intolerancias fisiológicas, o, o, qué, o qué ventana de nicho estoy viendo... Eh, vale la pena hacerlo, ¿no? Porque este es un ejemplo muy sencillo, pero tampoco se aproxima pues, a los datos duros de los cuales estoy platicando, fisiológicos, en fin. ¿Dónde cae tito Pittersonia? Pues solamente en estas combinaciones ambientales. O sea, si yo extraigo las, los datos de temperatura y precipitación para donde está esta especie en jaguar, ¿qué es lo que percibo? Caliente y tropical. Caliente y tropical. Lluvioso. ¿Sí? Pero su especie hermana, ¿no? Son parientes, cercanos. Es la amarilla y abarca una gran extensión, una gran este área de. serie de combinaciones ambientales. Extremas mucho mayor que la roja, ¿no? Que el Tito Peterson. Entonces, eso es lo que estoy percibiendo eh, en, este, en este tipo de, de ejemplos. El reto, bueno, entonces ahí, ahí lo dejo tan, o sea, se acabó con Tito, Petersonia y no sé si quieras, yo creo que sería bueno un comentario respecto a la visión hacia la, la parte filogenética. Pues vean, les dije, me van a aceptar el supuesto de que no ha habido un cambio de nicho fundamental entre esas dos especies, ¿ok? Pero lo que pueden ver es que aquí, particularmente con respecto a temperatura, pero algo con respecto a precipitación, no puedes observar mucho del nicho de Tito Peterson, ¿verdad? Entonces vayan pensando. En primer lugar, pueden ver el efecto de M. ¿Sí? Esto está restringido, no porque esos no podrían estar en el desierto de Sahara o algo así, no porque Hawái es una isla tropical. ¿Sí? Bueno, queremos que se acostumbren a hacer esto de ver lo disponible y lo ocupado. Y esa habilidad les va a servir también la semana que entra, que hablamos de transferir Okay. Entonces, queremos que hagan exacto esto, pero para otro par de especies, algunos saben de aves, aquí a Pueblita habría ahí Aedon, músculos, Aedon aquí, y es una especie que va desde Canadá hasta Argentina podría partir en dos o no, pero es, una, es un saltapared común. Bueno, luego en el altiplano, es decir, pasa a la parte del interior, hay una especie de, de saltapared triomanes de wiki, que es muy parecido. Bueno, esas son dos especies de amplia distribución. En la isla Socorro hay una especie que hace 20 años era Triomanes sison. Es decir, tienes una especie de una isla del Pacífico cuya especie hermana es del altiplano del interior de México y extendiendo hasta Estados Unidos. Y siempre se nos hacía raro. Pues un, un muchacho mexicano. Juan Martínez Gómez, que sí. ha estado asociado aquí en Mético. Juan estaba trabajando en Isla Socorro y consiguió tejidos. Y pues total, terminamos colaborando en las relaciones de esa forma, triomanez Evaluamos su posición filogenética y pasa que Triomanez-Sissoni. Esa especie hermana de Troglodites Aedon. ¿Ok? Entonces, no es Troglodites. cambiamos de género. Entonces ya es Troglodites, si son. Y bastante dentro de una variación de, de Troglodites en, en el mundo. Y eso realmente en un sentido biogeográfico tiene mucho sentido. Ahí está Troglodites Aedon en la costa del oeste de México y tienen mucho más probabilidad de llegar a una isla en el Pacífico que algo que está en las montañas Total, eso es el par de especies que van a ver Troglodites, si son y Troglodites ahí y van a hacer exacto lo mismo en este caso con Tito el, el área de interés, la mundial en el caso de trombolitis, esto es todo el, el nuevo mundo, no el nuevo viejo. Entonces ya recorté los ambientes. Bueno, los, la, las capas de ambientes están, están mundial, son mundiales, pero generate los puntos aleatorios para, para caracterizar pues, los ambientes. Los generate son para, para América. América un continente entonces su ejercicio es de caracterizar los ambientes de América, caracterizar los ambientes que corresponden a la especie de amplia distribución y caracterizar los ambientes de la especie de la isla y si quieren ganar puntos extra con, con Andrés podrían también imaginar que el M de si Sisoni es toda la isla Sophorne. Entonces podrían caracterizar su M y los puntos donde está. No les voy a decir cómo hacerlo de caracterizar su M. ¿Ok? Pero por ahorita, coma. Sí. ¿Te, te doy mis datos para que los en la tabla. Sí. Son de tres ejercicios de ayer. Que son los datos de de Ixodels en cáncer.